Buongiorno amigos y muy buenos días de Juan Pablo. Como puedes guardar, esto no puede ni el bosco del bosco, aspecto que cuesta. Imagínate te venga voglia de hacer actividad física, de meterte en forma, de mejorar de crear buenos hábitos. El día de hoy voy a hacer un workout, un entrenamiento para esmaltir y tonificar todo tu Corpo, voy a montar cuatro blocos El primo bloco, el primo bloco Será ejercicio eh, aeróbico Para esmaltir un poco Nuestro segundo, que serán cuatro ejercicios Y nuestro segundo bloco será Ejercicio de gambe Cuatro ejercicios Y el tercer bloco será ejercicio de brazo Así, botamos Botamos el oro que eché dentro de té Y por último, vamos a finalizar con ejercicio De ver el abdomen Cuatro ejercicios Vamos a elaborar hoy con un fallo de manubri, si tú no hay el manubri, no te preocupes, puedes prender eh, dos botellas de agua de un litro y dos litros. Aunque la confesión de detersivo lo importante, utilizar un peso para sentir las tonificaciones de nuestro grupo muscular. ¿Cómo vamos a hacer el método? Vamos a hacer 50 segundos de, de, de labor o de esfuerzo, aunque 35 segundos, donde tú prendes área y tú continúas y te preparas para el próximo ejercicio. habíamos de bisogno de un tapetino. Y aunque, que no puede mancar la hidratación, Hidratación Guarda que yo, yo me hidrato con agua, guarda, no hago. Ah, es rica, rica, sabrosa. Muy buena, muy buena. Ok, vamos a iniciar con un poquito de de movilidad de nuestro cuerpo, vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física, si tú ancora no te has inscrito a este canal, escríbete, láchame tu comentario, activa la campanita, así me ayudas a, a salir, a, a mejorar, yo, so, yo son 22 años que me laboro, aunque 25, 25 ya pasé, li... siempre me aleno de 2 a 3 vueltas a semana y a mí me, me ha dado resultados estos ejercicios. Que yo yo que tú te, te alene y crees buenos hábitos, Es ¿eh? siempre en forma. Ok, tú eres una persona vincente, vincente, que no mola más a la prima dificultad. Abro, tiro, ta, ta, ta, la espalda un poquito. Estamos enviándole una información a nuestro cuerpo: que vamos a hacer actividad física, así evitamos de farnos mal, de hacer un pum. Un, un estrapo, un tiro <ríe> justo, ¿no? justo, vamos a iniciar de qua. tira qua. dietro cambia avanti perfecto, perfecto perfecto, la espalda indietro, avanti piego salgo piego, salgo piego Salgo, Llego, salgo. Ok, vamos a tirar un poquito el pie de indietro. Ok, no, no, con el bosco. El bosco. <ríe> eh, noche eres uno, no tienes uno. Ya profito que no tienes uno, cosí, eh, cosí, maleno, tranquilamente. En es uno me me va casi ni dietro, la bulla, del suono. Ok, perfecto. Te doy un segundo para que te hidrate, te hidrate. ok, se esta hidratado, yo si sí te mato un poco la, la cámara que se me veía un poquito mozo un poquito ok, fa caldo o yo sono caldo? vamos <ríe> no, toliendo un poquito la, la maleta porque con este caldo y esto nero ¿Dónde la metíamos? Metíamos la cua metiamos la acá. ok, voy a impostar mi timer y vamos a, a iniciar nuestro primo loco, ejercicio para esmaltir, esmaltir, piano piano ok, 40, 50 segundos y con 35 segundos de recupero, ok, prepárate que se hidratado, vamos a iniciar, no cuando porque cuesta me da un poquito de fastidio, no lo puedo decir, la la me meto mi timer cual lo meto en el árbol, ok, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate que esto inicia. Oh. Ok, vamos a iniciar con el jumping ya, con este jumping ya. Vamos a amortiguar la caduta, ta, el jumping ya. Sí. Si, jumping ya. Amortigua. Tú puedes variar el bondji ya. Puedes fare. Avanti. Dietro. Avanti. Ta, abro. Cudo. Abro. Chudo. Abro. Chudo. Abro. Ta ta ta ta. Puedes modificarlo como voy tú. Lo importante es mantenerte, mantenerte, 50 segundos, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta sí, sí, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Ginocchio su. 1, 2, 3. Ginocchio su. 1, 2, 3. Ginocchio su. Prepárate, prepárate. Estamos ancora reposando. Ok. Yo que esto te lo repito una vuelta. Tú lo repitas a casa. 2, 3, 4 vueltas. Ok. Prepárate. Prepárate. Go. Go, go. 1, 2, 3. Vado avanti. 1 2 3 Vado avante 1 2 3 Cambio de gamba 1 2 3 Vado avante Cambio gamba. 1 2 3 Vado avanti 1 2 3 Vado avanti 1 2 3 Vado avanti 1 2 3 Vado avanti 1 2 3 Cambio de gamba 1 2, 3, va avante 1, 2, 3 <risas> perfecto 1, 2, 3 ok, 1, 2, 3 vado adelante 1, 2, 3 Rest. oiga, nos dice que descanso descanso <risas> nuestro próximo ejercicio eh, vamos a hacer finta que habíamos una corda vamos a saltar la corda Salta la corda, ta ta ta ta ta, si tú ancora no sabes saltar la corda, guarda mi canal. He hecho un video como imparar a saltar la corda, es el video que più visualizaciones Te invito a guardarlo, mis inicios, mis inicios, donde se me cae la, ca la cámara, perfecto Prepárate, se va, se va, corda, ta. salta la corda, salta, va con este movimiento, mueve talones mueve talones igual mueve talones sí mueve talones mueve talones mueve talones mueve el, el, el brazos mueve mueve mueve mueve mueve sí mueve mueve mueve sí mueve mueve mueve mueve, mueve. usa brazos con con las manos coordínate con el pulso sí sí sí sí sí salta sí. sí. sí. la cuerda Salta la, corda, salta la corda salta la corda salta la corda salta la corda salta la corda salta la corda salta la corda salta la corda oh riposo nuestro próximo un poco de coordinaciones que vamos a fare rodilla su su mano contraria toca pie contrario ta, eh, y un escute ok con conmigo. con conmigo. Un poco de coordinaciones. Coordinaciones. Sí. Sí. Ja, ja, ja. Fácil, fácil de cuesta. Va. Prepárate. Prepárate. Prepárate. No. Ok, guárdalo. Uno, dos. Pie contrario, mano contraria. Toca, toca, toca, toca. Ta. Abro, exciendo. Va. Nuevamente, va. Nuevamente. Uno, dos. Ta. Ta. Abro, salgo. Okay, va, va. Va. 1. 2. Pie contrario, mano contraria. Ta. Abro. Asciendo. Va. 1. 2. Pie contrario. Mano contraria. Abro. Asciendo. Va. 1. Ta. Pie contrario, mano contrario. Abro. Asciendo. Va. Uno, due, ta, Ta, abro, escendo, va, nuevamente, ta, ta, ta, ta. Eh, eh. Ok, me preparo, me preparo. Andiamo. Ejercicio. Perle gamba. Vamos a Vamos a hacer squat, Vamos a hacer. squat con el peso. Salgo lentamente. Punta de pies y escendo, Prendo peso. Prendo peso. Abro. está es a misura de la misura la espalda. Ok. Lentamente, lentamente, lentamente. Salgo, lentamente, lentamente, lentamente. Su, su, punta. Eciendo, eciendo, echendo. Esquina directa. Ta, salgo, ta. Vamos a meter el peso para sopra medio. Va. Eciendo, yendo. Profundo. Salgo, salgo, salgo. Punta. Ta. Perfecto. Nuevamente. Ta. Yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu tra, punta, cosida el polpacho, el polpachino, ah, vamos, no se mola piu, no se mola, no se mola, atrás, punta, punta, esto es, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, yu, yu, yu, yu, punta, esto es, va, último, último, ah, último, último, último, ah, último, Oiga, nos dicen que marchamos la pausa. ¿Qué? Me estoy próximo. Vamos a hacer a fondo dinámico. Prendo el peso. Vado de A a B. Uh, uh, 60. 60. Te lo repito una vuelta. Tú a casa lo fai dos vueltas. Prendo el peso. No. Se va, se va Ta Ta Ta Giro, giro, giro, giro, giro, giro Giro Si tú hay el espacio por largo a casa, va y fino en fondo Ta Ta Va, se va, se va Ta El ginocchio no supera la punta del pie. Di. Tu dirito, guarda, dirito, dirito Ta Ah. Va, se va. Se va. Sí. Se. Se. se. Cambio. Cambio. Ah. Perfecto. Tú has usa un peso que sea moderato. Dependiendo de tu capacidad. Nuestro próximo. Vamos a hacer un poquito de... de estaque Stacky. Yo conocido en español como peso morto. cuesta ejercicio. Tra. Uf. Puedes hidratarte. Hay 35 segundos para el sudor. Eh... aunque pe hidratarte. Ok. Prendo el peso. Abro. Abro. Igual, la esquina dirita. Cuando salgo, contraigo el glúteo, esquina directa, va, esquina directa, atrás, Tra. tra. Uh, bravo, bravo, bravo! descendo, descendo, esquina directa, se siente el en la parte posterior, va, va, ah, ok, salgo, contraigo, perfecto, perfecto, ah, Ah, perfecto ok pues también lo puedes hacer un poquito estreto, guarda, Estreto. importante ah, la esquina ah, sí. perfecto mira, pues esto se va veloce, no? 50 segundos y se van veloce. la próxima vuelta lo fachamos de un minuto próximo ejercicio vamos a hacer el lateral o el peso en la mano Voy a hacer esto, abro, abro, abro, abro de lato, abro de lato. se sentirá un po' la fatiga. Tú seas un gladiatore. hayamos bisogno que la gamba sea dura, dura, dura como cuesto. ¡Duro! <ríe> ah, prepárate, prepárate. ¡Go! ¡Oiga, go, go! Ah, ja, ja. Prendo, prendo, largo. Abro, abro, abro, abro, abro. guarda. ¡Ah! próximo, abro, abro, abro grande, abro grande, 1, 2, una modifica, va, 1, 2, ok, ok, se va, se va, se va, 1, 2, perfecto, va, va. vamos, vamos, 1, 2, uh. va, se va, se va, 1, 2, uh. se va, 1, 2, ay mamá madre de dios Uno, dos. la salud te costa la belleza costa todo costa todo costa una vela máquina costa una vela dona costa una buena vacanza costa todo costa de eso no te regala niente ok vamos a montar nuestro terzo bloco vamos a fare pitch ¡Ve, Esto sale el tapetino. Vamos a parar Ah, prepárate. Oh. Ok, se va. Tú te due Nuevamente, tú te due Lento, lento, lento, lento, lento. ¡Ta! eso solamente uno. Uno. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Ah, nuevamente, uno, da, otro, ah, tú te dudes, tú te dudes, tú te dudes, tú te dudes, ah, ok, ahora martelo, da, Ta. Ta. sí, si. lento, lento, nuevamente, da, sí, si. lento, da, sí, si. vamos, sí, si. sí, si. andiamo, ok. Tú te duves. Perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para el trichipiti. tricipiti, Siempre con el materacino que nos da la, la estabilidad. Vamos a hacer este. Tra. Tra. Ta. Una extensión ahí. Ok. Prepárate. Preparate, prepárate, prepárate oh. ok, va, a uno, acá, uno forza en el tricipiti tra, piego, piego, piego escendo, escendo, mira, guarda tra Se. si Quiero el gomito, quiero, no los abro, quuso, quuso, tra, lento, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Rest. Okay. Casi quedó, casi quedó. Nuestro próximo. Vamos a hacer un poquito de, de, de pullover, pullover. Siempre per, ejercicio para el pectoral. Ok. Vamos a hacer esto. O el peso es esta forma. Alzo, vado dietro. Está, yendo Ok, guardate, guardate, ok, se inicia. Tra. Vado dietro. Yendo. Salgo. ta Eciendo. Salgo. Dietro. Se. ta Su. Dietro. ta Tú a casa le puedes modificar el peso. Las repeticiones, el tempo, Ta. Ta. se va, Ta. forza, Ta. ok, perfecto, perfecto. Nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer un ejercicio per la espalda, per la espalda, vamos a hacer. El... El press militar, un ejercicio muy eficaz que me piace a mí tanto. Tú casa lo puedes hacer con unas barras, si que hay las barras, medio ancora. Vamos a hacer con esto, guarda. Trapecio y espalda. Tra, y salgo. Go, go, go. go. Va, va salgo, echando, ta, si, ta, trapecio, salgo, ta, giro, echando, si, ta, ta, uff, te, ta, uff, madre de Dios, esto está duro, Da. Duro que es bueno, duro que es eficaz. Da. Da. Sí. Trapecio, espale He da. Da. <ríe> riposato prima, es riposato prima. He riposato prima, ok. Adesso, estamos riposando. Vamos a entrar con nuestros ejercicios de abdomen cuatro ejercicios de abdomen vamos a hacer el mountain climber mountain climber mountain climber si tú hay las botellas de agua hazlo sin ser las botellas, mano a tierra yo que dole el, el manubrio y meto la mano en el manubrio. go, go go, go. 4, 4. lento, lento, uno, due uno, due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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lento. veloce 1, 2, 3, rest. Ok. Ah, ja, ja. Nos dicen que, que pausa. Próximo, próximo. Próximo. Vamos a hacer plan, plan Plan de lato Plan, plan Plan Alzo el peso Alzo el peso Resiste Resiste soy si un gladiatore No mola mai, no mola mai. Sei forte, manca poco, manca no. Uno, un otro ejercicio y finis. Finaliza. finaliza por el giorno de hoy. Forza, forza. Respira profundo. Concéntrate. Madre de Dios, manca poco, manca poco, dai, dai, hayamos casi finito. <ríe> Yo casi no me gusta el agua. Dopo mi hidrato, dopo mi hidrato. Prepárate de lato. Okay. Go. les recuerdo si ancora no te has inscrito inscríbete láchame tu comentario, activa la campanita Pablo que vuelve un ejercicio para lo fachamos Pablo que vuelve un ejercicio para el y lo fachamos Pablo, Pablo, que bueno, un ejercicio para tomar fidanzati o fidanzata. Bueno, no lo facho yo. Dai, dai, dai. Best. Perfecto. Nuestro último. Nuestro último. Nuestro último que nos porta la gloria. Nuestro último ejercicio. Prendo el peso. Prendo el peso. y Voy a hacer esto, guarda Prendo el peso con las dos manos y la gamba. Tra, faccio esto así. Da y cendo la gamba. Ok. Dai, dai, dai, dai. Okay, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, tierra Por el yordo de hoy, habíamos y Miles, y miles. Mile gracias a todas las personas que han con este entrenamiento. Si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo, tú lo repites de vueltas.